Dale, empieza, empieza. <ríe> dale, dale, dale, dale para que me motive. Ok, voy. Dale, tú empieza, tú empieza. Cogí esto, no sé qué es. Ok, Bosa, Camilo Cuervo. Esto es el Improvisa challenge, papi. Ok, oye, yo no entiendo qué pasó, en qué momento se murió, ni cómo yo derrumbó.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 Otra baby me dejó y vos en ese chanteo, sí que la partió, papi. Te toca a ti, tú sabes, te retó el chamaquito de la TV. <risa> <risa> <Okay, okay, okay. risa> okay. okay. ¿Vale papi, <risa> ah, vamos, porque me la pasa haciendo los reticos, he aprendido, <risa> pero tú puedes, tú puedes, duro. Te prometen cosas en la intimidad, pero cosas con maldad te llenan de seguridad. Después viene la infidelidad. Me fue infiel. Yo estoy con otra y tú estás con él.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 Vamos con el round 2. doble no, subo duro. Vamos con el round 2. Vamos con otra pizza, porque siempre son dos rounds. Ya la tengo. Hablamos de infidelidad ahora, ¿de qué? ¿De otra cosa? otra cosa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eh, ah, una buenona. Una buena, Ana. <risa> Lo que le gusta escuchar a la mujer, ¿eh? Dice, bueno, buena nada más. Me fui. Ok. Round 2. Camilo Cuervo, Bosa, papi, compartan esa entrevista porque. Ok. Hey. Ella era linda. Era deliciosa. Realmente es hermosa. Tiene nalga gorda. Como me gusta. Hey. Ella me encanta beber.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 Esa nalgota rebota, rebota. Ah, esto lo dice el bosa, el bosa, el bosa con el cuervito. Ey, es que es un nalga rebota, rebota. Papi, va, va, va, la, va. La, la! No, no, papi, <risa> ¡Ah! te, te mataste, mataste, cabrón. <risa> Vamos duro. Ay, mimi, tú me montas. No me gusta mucho, pero me han montado. A ver, a ver. Mami, tiene ese culito cachetona como Kiko, cachetona como Kiko, tiene un prototipo que le gusta cualquier tipo, cachetona como Kiko, cachetona, ah. y no es de silicona, no es broma la nena, la culona. Ella no silicona, y es que cuando ella se mueve, yo chapea. Ah, ah. Nunca antes se vea. A lo encima malo improvisando, cabrón. ¡Apia, estaba duro! ¡Vegana! ¡Vegana, me me me me cachetona, como como cachetona como Kiko! ¡Ja, <risa> A mí me pareció que lo hiciste duro, me gustó, me gustó, me gustó.